Familia, estamos a punto de hacer los sorteos que vamos a tener para el barrio. Mil disculpas que me haya tardado, pero me estoy mudando de casa y he estado viajando para el trabajo. Pero lo bueno es que ya los vamos a hacer ahorita. Estoy esperando que a ver si se une alguien para que vean lo de los sorteos. Pero en lo que esperamos a alguien, les quiero mencionar que Prospector nos hizo unos, una idea para que tengamos UPEX para el barrio. Él va a hacer un diseño para el concurso de diseños del carnaval de Río. Le dije que lo menciona para acá, pero vamos a ver si podemos mandar un diseño de él. Y si lo escogen el diseño de, de Prospectro, que es muy buen diseñador, vamos a, a poder recibir parte de las ganancias, va a donar parte de las ganancias para el barrio para que hagamos sorteos más frecuentes. Así es que si llegan a escoger el, el uno de los adornos diseños de prospector sería hasta finales de noviembre de enero me imagino vamos a pedir que voten por por ese diseño para que nos toquen algunos upex a ver si, si ven la pantalla urban puedes ver la pantalla que estoy compartiendo ahorita está estoy dentro del juego Urban dice que no se escucha bien. Que se escucha muy... muy flojo. A lo mejor es mi internet. Tal vez sea eso. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Que me contestan por aquí. Urban está escribiendo. Tengo una a tope para oírte. A ver. Si es que estoy... Me estoy mudando... Y creo que aquí la señal no está muy buena. Pero ¿se ve el video, Urban? Me, me avisa si se ve el video que, es, que estoy compartiendo la, el juego. Sí, veo a tu ahí ok. Ok. ¿Y se ven aquí las... Ya puse las Los, carreras. Ok. Las ah, perfecto. Bueno. Pues voy a tratar de hablar más, más fuerte, pero vamos a hacer los sorteos, ya que tenemos aquí a Urban y a Prospector. Ya se unieron. Bueno, ¿no? Ahora sí, ok, perfecto, ya voy a hablar. Prospector, si me escuchas, no sé si me escuchas, luego se, se oye un poquito tu micrófono. Si le puedes bajar un poquito para que no se me escuche bien, porfa. Pero sí. Vamos a empezar con el primero. El primero del día de hoy. Dije, veo bien que es es el sorteo de diciembre 12, un lechete de la FIFA, cortesía de Messi, y vamos a tener unas carreras de comida. Y aquí están los participantes. Y vamos a ver quién quién gana. a está Omar. Una comida china, creo. Caro va en segundo lugar. Aquí, ¿quién más viene? Ahí viene Peter. Con sus papitas fritas. José Luis. A ver si alguien viene de atrás. Ya tenemos. Ya hemos tenido dos ganadores. Que han ganado más de una vez. Ugase. Y Omar. Ahí va Feldwolf. No sé si quiera ganarse otro lechete de la FIFA. Pero ahí viene el Chapu. Ya viene Omar, ya viene José Luis y creo que José Luis con su perro caliente va a ser el ganador. Muy bien, José Luis, ahorita un ratito te ponemos como ganador del día 12 de diciembre. El siguiente va a estar bueno porque el siguiente va a ser una carrera de motos y vamos a regalar un Spark completito, cortesía de Ugase. Y recuerden que para los que participan tienen que tener su domicilio en Winerca al menos que donaron premios. Entonces pueden poner esos Sparks donde quieran. Y vamos a darle aquí. A ver, ahí va Caro, ahí voy yo. El Chapu. ¿Quién más viene? Como que no sé si... Si vas a llegar en primero o no. Estás ahí en medio. Viene José Luis otra vez. Ah, por cierto. Si alguien se gana una propiedad... Al siguiente... Tal vez para el siguiente... La siguiente carrera. No lo quitamos o la quitamos por, para que así los otros jugadores puedan ganar. Ah, irá, irá, irá Urban. Mira, mira, mira. mira. Ahí vas. Y ganó Urban. Un Spark. <ríe> Completito. Cortesía de la directora Ungase. Felicidades, hermano. Mira cómo celebras. Ganaste un Spark. Ya tienes un Spark. Felicidades. Muy bien. ¿Este quién es? ¿Qué es este? De las brujitas. Ah, esta es una propiedad en Río que nos está regalando Mariana. Le puse de los superhéroes porque la verdad Mariana la ha hecho muy bien este evento de, de los leyes de la FIFA. Creo que ya lleva dos propiedades en Lusay. Mis respetos para ella porque sí le entró duro al evento, no cualquiera hace eso. Yo no tengo paciencia para eso, pero ella sí lo hizo. Por eso la vamos a hacer es nuestra superhéroe. Nuestra superheroína. El día de hoy. Y ella va a arreglar una propiedad en río. Así es que. Vamos a ver. ¿Quién se dice que es? <ríe> Un perro dragón. Vamos a ver. Aquí vamos todos bien apretaditos. Me va el chapu. Me va la directora. Urban es el, la batichica. Vamos a ver. ¿Quién más va? Ya se están cansando. ¿Quién va a ganar esta propiedad? Cortesía de Mariana. En Río. Quedan 10 segundos. Ahí va Relevo. Oh, ahí viene Urban. Ahí viene Urban. Si ganó Urban también. Oh, no. Ahí viene Mano. Viene Mano desde atrás. Y se ganó su propiedad. En Río. Felicidades Mano. Mano creo que ganó Sparks. Entonces, felicidades Esta fue El de diciembre 14 Muy bien El siguiente La siguiente carrera ¿Cuál es? Los dinosaurios aquí Urban Va a ser el que nos va a obsequiar 1.5 Sparks Por una semanita Este es El dinosaurio A ver quién ¿Quién le da y empezamos si sí, le bajé el volumen ahí estos van más rápido si mano gana esto lo tal vez lo quitemos para el siguiente porque se ganó una propiedad a ver quién viene me voy yo arribita todos van muy parejitos omar Quedan 14 segundos, 13. ¿Quién será? Aquí alguien va a venir desde atrás. Por yo? ahí viene, ahí viene caro, ahí viene caro. No, ma <risa> mano, no ganó otra vez. <risa> Qué suerte, tuvo mano. Felicidades. Ah, te vamos a tener que quitar la siguiente, que es la carrera de caballos, porque es la, un tan house. Para que los demás tengan oportunidad. Así hicimos la, la vez pasada con Omar. Ahí está. Quitamos este volumen porque luego se escucha mucho. Y aquí le damos. A ver. Una vez más, una vez más. Esto es. Un townhouse. Ajá. En Winnerka. Este es un townhouse en Winerka Ya tiene su, con, con su construcción. ¿Es un townhouse? Sí, sí, un townhouse. Así es que muchísima suerte. A todos. A ver cómo va. Ok. Perdón por la tardanza. Y vamos. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién va a tener otra propiedad en Winerka con su casita? Con un townhouse Ahí viene Urban. Relevo. ¿Quién está atrás? José Luis, Ugase. Fewof. Hacia adelante, pero ya se va hacia atrás. ¿Quién viene? ¿Quién viene? A ver, quedan 10 segundos. ¿Quién viene desde atrás? Ahí viene Caro, viene Ugase, ahí viene Boronjo. ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene. Boronjo se unió hace como cuatro días, subió su captura y todo para participar. Y miren, se acaba de ganar su propiedad en Winneka. Felicidades. Felicidades. Ok. Ahora tenemos este, que es muy muy especial. Este sorteo es... Para los miembros que regalaron premios para el sorteo, mil gracias. Porque sin ustedes, miembros como ustedes, no podemos hacer sorteos como estos. Mil mil gracias. Y si mal no recuerdo, que era 30.000. Dejen reviso, creo que son sí 30.000 UPEX. Mira, más qué bueno va a ser este premio: 30.000 UPEX. Aquí no les sirven 30.000 UPEX. Ahorita tenemos a Urba, Mariana, Ogase, Messi, Poronio. Omar, Cebras, Relevo, Wilson, Mano, Crucerito, Lovecraft y José Luis. Mil gracias una vez más por apoyarnos en estos eventos. Y vamos a, a ver qué me falta. A darle. Ok, vamos ahí con las cargas de costalitos, de bolsas. Eva Mariana, Eva Urban. Esos tan buenos porque parece que siempre alguien brinca muy alto desde atrás. 30.000 Upex tenemos ahorita. ¿Quién se va a ganar estos 30.000 Upex, Mariana? Tal vez. No, se va a cansar. Relevo. Relevo, por cierto, relevo. Si pueden votar por su circuito, que quedó nominado en Río. Hizo un buen diseño. o oh. oh. ¿Boroño? o Messi. ¿Quién viene? ¿Quién viene detrás? José Luis. José Luis desde atrás se los llevo a todos, felicidades José Luis, te has ganado 30 mil UPEX y mil gracias a todos ustedes que nos ayudaron con esto y aquí viene el premio mayor, ¿es este? sí, este es honor a cebras, al conejito pirata que nos enseñó a cazar tesoros en el barrio gracias a él muchos de nosotros sabemos qué hacer porque siempre estuvimos perdidos los primeros meses. Y sacó una guía. Si no la han visto, se las recomiendo para que mejoren a buscar tesoros. Está muy buena. Bueno, el último sorteo del Mundial. Creo que en dos horas y media. Es cuando va a jugar Francia contra Argentina. Y todavía tenemos otro evento. Donde uh, vamos a regalar 25.000 UPEX. Para los que escogieron uno de esos dos países. Argentina creo que tenemos 20 jugadores miembros que escogieron Argentina. Y creo que dos o cinco escogieron Francia. Haremos un sorteo entre esos países. A ver quién se lleva los 25 mil UPEX. Este premio es por... porque es? El gran premio es una propiedad también en Winerca, un ranch house y 15 Sparks por una semana 15 Sparks Así es que a todos siempre nos ayudan los Sparks y unas propiedades ya hechas en Winerca. porque el nodo se va hacia arriba ya tenemos 58 miembros 58 así vamos ya lleva ratoncito a ver a ver quién va quién será esta vez? ¿Será José Luis otra vez ¿Será Urban? ¿Quién será? Tenemos ganador repetido el día de hoy. Mano. Mano ganó dos veces el día de hoy. ¿Quién será? ¿Quién se va a llevar el premio mayor? El Chapo no me acuerdo si ha ganado. No, Feuhoff ganó. Pero unos Jets. ¿Quién será? Luno ya ganó creo una vez también. ¿Quién oh, ¿Quién viene? ¿Viene Feb wolf ¿Se la hará o no se la dará? ¿Se cansará o no se cansará? Miren nomás. ¿Quién se va a llevar la propiedad? Y los 15 UPEX. Felicidades, Febolf. Valió la pena el sufrimiento de estas semanas. Felicidades por ganarte tu propiedad. Y. Tus 15 Sparks. Y esos 15 Sparks, recuerdas que solamente se pueden usar en Winerca en una construcción en el Nodo a menos que hayas regalado premios para este evento bueno mil gracias, gracias Prospector Urban por estar aquí se los agradezco y a ver si mañana o oh, a mitad de semana hago el sorteo de los 25 mil UPEX para el ganador de Argentina o Francia Guarden en sus supex porque una de esas dos capitales de sus países van a se van a abrir no sé cuándo pero a lo mejor son las siguientes ciudades. Ahora sí gracias hasta luego a todos y nos vemos despuesito. Gracias Urban gracias Prospector nos vemos después.